¿Qué tal? Un fuerte abrazo de corazón y bienvenidos a un nuevo video de Tiempo de un Cuento para pensar con el corazón. El día de hoy, para esta historia, sin duda, sin duda, una que aparece en el top 3 de mis favoritas. En este relato estaremos aprendiendo de un rey, un rey muy particular, que nos otorgará una lección valiosísima. Dentro de una de las temáticas que últimamente se menciona mucho en todo el ámbito del desarrollo personal, la espiritualidad y en sí, un tema que dentro de la sociedad y el crecimiento humano de toda nuestra raza cada vez cobra mayor importancia. Aparece como raíz, fundamento de muchas de las áreas y de las situaciones que vamos experimentando día a día. Pues bien, préstale mucha atención entonces a este cuento. Porque te vas a llevar un gran análisis, una gran lección, precisamente para que impacte tu día a día. Como decimos siempre, este cuento es tu cuento. Y vamos a ver cómo nos encontramos reflejados en él. Por eso quédate hasta el final y antes de comenzar, si no te has suscrito, suscríbete al canal para que de esta manera te enteres de todo lo que vamos a estar compartiendo. De todos los cuentos, historias y demás contenido, precisamente para pensar con el corazón, para recordar. Esta maravillosa enseñanza y sabiduría de la inteligencia del corazón que siempre ha sido parte de nosotros, pero que hemos tenido un lapsus ya muy largo de tiempo en nuestra humanidad sobre lo que esto significa. Bien, el Jardín del Rey. En esta historia, el Jardín del Rey, resulta que estamos hablando de un señorío, una majestad, que tenía mucho aprecio por el reino de las plantas, el reino vegetal, y por eso su palacio siempre estaba bien adornado con jardines muy bien cuidados, con diversidad de plantas, ornamentales, de frutas, etcétera. Y a través de esos jardines era común que el rey se fuera a pasear. Pues esta mañana, muy temprano, el rey sale a hacer su paseo por entre algunos de los jardines que tenía. Pero a medida que se iba acercando le llamaba la atención que había un aspecto, algo lúgubre, algo no muy común dentro de su jardín. Había un ambiente enrarecido, oscurecido, que no permitía que se expresara como tal toda la belleza del jardín y esa belleza que a él le gustaba disfrutar. Mientras más se acercaba, más decaído veía su jardín y lo que comenzó a pensar era que aquellas plantaciones estaban muriendo. Llegó allí y comprobó que habían hojas caídas, flores marchitas, árboles así como tristes, como puestos así encorvados sobre el suelo. Pero la particularidad de este cuento y de este rey y de estas plantas era la comunicación que podían tener entre ellos, al punto que el rey entonces se acerca al roble, un hermoso roble que estaba allí, en, en las plantaciones y le pregunta roble ¿pero qué es lo que pasa? ¿por qué noto tan decaído el jardín y a todos ustedes? y el roble un poco como con pesadumbre y lentitud responde su majestad es que en realidad me siento muy mal, dado que no puedo ser tan alto como es el pino. En ese momento el rey voltea hacia donde está el pino y se acerca a él y lo nota también decaído. Y entonces le pregunta, ¿y pino, qué pasa contigo? Y pino dice, su majestad, la causa de mi tristeza es que no puedo darle uvas, como da la vid. Unos metros más allá se encontraba la vid, un sembrado de uvas, al cual el rey entonces se acerca. Y al llegar allí, las ve también tristes, pocos frutos, hojas secas. Y pregunta, uvas, ¿qué pasa con ustedes? Y las uvas, mientras las meneaba el viento, dice, mi rey. Es que no florecemos tan hermosas como la rosa. Y cuando se va hacia la rosa, la rosa más acongojada aún. Ante la pregunta del de rey sobre qué le acontecía a ella, dice. Es que yo no soy alta como el pino. Tampoco soy fuerte como el roble. No doy frutos como las uvas. Yo no tengo algo. Y un poco hacia atrás, más allá de los rosales, se hallaba la plantación de fresas. Y las fresas estaban relucientes, las fresas estaban hermosas. Las fresas estaban con una luz de esa que le gustaba al rey presencial. De manera que se acercan hacia las fresas porque era el punto que se diferenciaba entonces de lo que parecía, de lo que acontecía en aquella mañana. Y llega hasta ella y les dice, fresas hermosas fresas. Las veo felices, relucientes, sonrientes. Cuéntenme, ¿cómo han hecho para encontrarse así, a pesar de que todo su alrededor está gris y está triste? Entonces las fresas le hablan su majestad. Pues la verdad es que también nos hemos puesto a pensar acerca de estas cuestiones, como ha hecho la vid, como ha hecho el pino, como ha hecho el roble, pero hemos llegado a esta conclusión, y es que si nosotras que somos fresas estamos aquí, es porque tú querías que en este lugar hubiesen fresas, si hubieses querido tener aquí la fortaleza de un roble, aquí habría un roble, si hubieses querido la altura de un pino y su baile y su canto con el viento, aquí habría un pino. Si hubieses querido uvas, habría una vid. Si hubieses querido rosas, aquí habrían rosas. Pero en vez de todo ello, estamos nosotras, las fresas. Quiere decir que lo que tú querías encontrar aquí era nuestro color, nuestro aroma, nuestra forma, nuestro sabor, y por eso lo único que estamos pensando, pretendemos y que decidimos es ser la mejor fresa posible. La mejor que está a nuestro alcance. Ser tu fresa. La fresa. Su mejor expresión que tú querías tener aquí. Y el Rey feliz, por este contacto y este mensaje de las fresas, voltea hacia el resto de, de la plantación y comienza a decir, roble, escuchaste la fresa, pino, escuchaste la fresa, uvas, escucharon la fresa, rosas, escucharon las fresas. Y ellas en su bamboleo, pero con su algo de tristeza, y tal vez en ese momento el pensamiento las llevaba ahora a decir, ¿por qué no fuimos fresas? Pero entonces el rey les dice, dense cuenta. Ahí donde ustedes están, están ahí porque yo quería tenerlos a ustedes ahí. Pino, ahí donde estás, yo quería observar tu altura, escuchar tu silbido al pasar del viento. Yo quería disfrutar de ti y por eso estás ahí. Tú eres mi pino, el pino que yo quería ver. Uvas, mi vid, tan hermosas que son. Ahí donde ustedes están, lo único que yo quería ver era uvas y por eso ustedes están ahí. Ustedes son mis uvas, con su color, con su sabor, con su jugo, con sus formas. Todo este, el, el gajo hermoso que es de donde vienen, como surgen las uvas. Así las quería ver ustedes, ustedes son mis uvas, mi vida. Roble, el gran roble. Tanto respeto me inspiras. Tú eres mi roble. Ahí donde estás, lo que yo quería ver era un roble, con tu fortaleza, con tu inspiración. Y rosas, hermosas rosas. No imaginé nada aparte de ustedes para ese lugar. Ustedes son mis rosas. Y lo que yo quiero ver es, son las rosas ahí. Sus colores, su aroma, sus formas, sus pétalos. Incluso sus espinas quiero verlas crecer a un lado ahí hacia el otro donde ustedes están yo quería ver rosas ustedes son mis rosas a medida que el rey iba hablando y les recordaba sobre el valor de su identidad sobre el poder de que estuvieran allí de que si estaban allí es porque ahí debían estar y porque el valor de ese lugar eran las cualidades son las cualidades de esa planta que está allí a medida que esto ocurría cada planta, cada arbusto, cada fruto Fue recuperando su color Su alegría Se pusieron enhiestos, Levantaron las ramas, el pino y el roble Las rosas comenzaron a abrirse A florecer con un brillo especial Las uvas maduraban de manera dulce Precioso Y cada uno Retornó a la belleza del jardín Que hacía al rey Feliz Gracias a que la fresa las fresas mantuvieron su identidad. Pues bien, este es el cuento de Jardín del Rey. ¿Lo habías escuchado ya? Como siempre, es vital y es supremamente valioso para nosotros en pensar con el corazón este espacio de las historias y los cuentos. Compartir su... y, y, y poder escuchar o leer sus comentarios, su apreciación. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Qué les pareció este cuento? ¿Qué aprenden de él? ¿Qué lecciones hayan? ¿Qué tal desaparecido Escríbanos en comentarios toda esta, toda esta disertación que pueden llegar a partir de lo que es el jardín del rey. Hay un mensaje fundamental, la identidad. Y ligado a él, lo que les dije, el tema sobre el cual trata esta historia. Y que es un tema a voces actualmente es el amor propio porque lo que estaba pasando era que cada planta se estaba comparando con la otra dejando en segundo lugar o menospreciando sus propias cualidades sus propias virtudes de manera que pensaba en que entonces se hacía más importante el, las cualidades de la otra planta pensando que lo que el rey quería era la otra planta porque claro tenemos una condición por naturaleza y es que normalmente Hacia afuera, o sea, vemos es lo que está afuera, entonces vemos a la otra persona. O sea, físicamente yo no veo mi rostro, veo a la otra persona. Estamos casi todo el tiempo enfocados a ver a los demás y valorar a los demás. La opinión de los demás, la actuación de los demás. Y es fundamental en el desarrollo del amor propio y de la identidad el aprender a valorarnos a nosotros, a observarnos a nosotros mismos. A darle la importancia a lo que significa ser yo. Lograr verme. Y como no es posible ver directamente mi rostro, mis ojos, y tampoco nos la pasamos frente al espejo, lo que necesitamos es aprender a sentirnos. Porque cuando el ser humano aprende a sentirse a sí mismo, es este sentirme a mí es una conexión con el pensamiento del Creador. Hablemos entonces de que dentro de la interpretación y la reflexión, el Rey es el Creador, el Rey es el Universo, el Rey es la vida. Y yo estoy aquí porque el Rey quería ver esto aquí. Entonces cuando yo me siento a mí mismo, siento y valoro mi existencia, conecto con el pensamiento del Creador que es el origen de mi existencia y de que yo esté aquí. Conecto con ese pensamiento Creador y con el sentido que me dio, el propósito que me dio. Pero si yo no me siento a mí mismo, no, porque no puedo verme, entonces debo sentirme en mi existencia. Si no me siento a mí mismo entonces me queda más fácil ver, ver al otro. Ahí está el otro, ay cómo es capaz, ay, cómo es bonito fuerte inteligente cómo sabe esto ¿Cómo, ay, que nació en tal país que... y en esa comparación pierdo el valor de mí pero cuando yo me siento a mí mismo sentirme y conecto con el pensamiento del creador encuentro un valor que se convierte en la riqueza mía que es lo que puedo dar así como la fresa dio de su valor simplemente encargándose de ser ella de ser la mejor ella la mejor fresa posible ahí vamos otra reflexión desde el cuento. ¿Cuántas fresas nos hemos encontrado en la vida? En un momento en el que yo olvido mi sentido, mi valor. Qué importante encontrar una persona que hace las veces de fresa, que tiene clara su identidad y sin presumir y sin creerse más, simplemente asumiendo lo que es da de su valor. Y nos ayuda a nosotros a encontrar nuestro valor. Yo he encontrado muchos que hacen de fresa y se los agradezco desde el corazón para siempre. ¿Y qué tal la ocasión en las que tú has sido fresa? Eso es parte de la invitación que hay aquí en esta historia. Que seas esa fresa que simplemente reconoce que lo que, lo que tú eres y donde tú estás. Es donde la vida quiso ponerte para que seas el mejor tú posible. Quiere verte ser el mejor tú. Así como quiere verme a mí ser el mejor yo. Y cada uno desde sus cualidades, características, dones, talentos, virtudes, circunstancias. Florecer y dar lo mejor de nosotros. Esa es la visión del Creador, y esa visión del Creador es lo que aprendemos a hacer o es lo que aprendemos a adquirir desde el corazón. Porque sentirme, sentirme desde el corazón y allí hallar ese pensamiento Creador. Entonces me recuerda mi identidad y me hará hacer fresa cuando deba ser fresa. O tal vez roble, que supongamos que en la historia fuera el roble el que se mantuvo con la certeza de su identidad. Entonces... Identidad, amor propio, reconocimiento, valor, dar lo mejor de nosotros, sentirnos, observarnos, hacen parte de las enseñanzas que tiene esta historia. Saber que donde estamos y lo que somos tiene todo el potencial y tiene todo la dicha. Es, es un gozo para el Rey, mientras simplemente nos encarguemos de ser nosotros mismos. Ese es el llamado. Que encontremos lo que somos, lo mejor de nosotros y lo dispongamos, lo otorguemos, lo demos. De eso se trata. ¿Qué otras enseñanzas encuentran ustedes en este cuento, en esta historia? ¿Qué habrá pasado? Podemos hablar también de la reflexión acerca de lo que pasaba con las otras plantas. ¿Por qué estaban tristes? ¿Por qué dudaban de sí mismas? Como si hubiese caído una atmósfera virulenta que les hacía pensar mal? ¿Cuántas veces no nos ocurre eso a nosotros? Que luego se alimenta al compararnos. ¿Qué otras enseñanzas, reflexiones podríamos encontrar en esta historia? Cuéntame en los comentarios, compartámoslo. ¿Qué tal te ha parecido? Si te ha gustado, ¿qué enseñanzas te dejan, ¿Qué más te pone a reflexionar? Y comparte también el video como tal con alguien que lo necesite. Haz de fresa. Tal vez alguien necesita recordar su valor en el lugar donde está y en lo que hace. Entonces se lo podemos compartir. Si te ha gustado dale like también que nos ayuda muchísimo y comparte, deja tu comentario. Este fue tiempo de un cuento para pensar con el corazón y yo te deseo un muy feliz día o tarde o noche. Te mando un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Comparte tus reflexiones, recuérdalo. Aquí seguimos.